¿Qué pasa, malafacas? ¿Cómo estáis? Tampoco exageres que Dante, como ya conoce mi canal, no se va a pegar sustos Bueno, ¿por qué estamos aquí? Porque vamos a hacer el most likely to, eh, Dante Caro y yo Danton is fucking real Os he pedido por Instagram, si no me seguís por Instagram, os dejo aquí el spam ¡PUM! ¡SPAM! Que me pusierais las preguntas que, que, que queríais, que quisierais Tenemos dos cartelitos, Dante Caro tiene el suyo y yo tengo el mío ¡VAMOS A EMPEZAR! ¿Quién es más probable que se enamore a primera vista? No es que crea en el amor a primera vista, sino que yo que sé. sí creo en el amor a primera vista. Tengo que conocerla, pero sí que es cierto que muchas veces he sentido algo como decir: Dios, eso va a ser. ¿Quién no se ha enamorado alguna vez? En el metro, por la calle, en el kiosco, en el puticlub. Bueno, en fin, da igual. Tranquilo, tío. ¡Siguiente! ¡Dos! ¿Quién es más probable que haga un baile ridículo en la discoteca? <risas> Me claro. Pues Baila ridículo. Claro. Pero si tú bailas muy bien. Para mí es ridículo, pero para, para ti será guay. ¿no? O sea, Joder, yo bailo de puta pena, tío. O sea, yo bailo súper mal. No, tranquilo, no, tranquilo. No, ¿sí? censura, censura, ¿no? Censura, ¿no? Censura, no, censura, censura, YouTube, no. Lo dejaremos en un empate técnico, ¿no? un empate ¿Quién cocina mejor? <risas> No, aquí... Tengo que decir que Dante al principio Cuando nos mudamos juntos, no sabía cocinar Y me decía, ¿qué pongo aquí? ¿Qué tal? No sé qué Y al final, él iba probando, iba probando Y al final pues le salían cosas sí, ricas no, no vamos a engañarnos, le salen cosas ricas Lo que pasa que todavía tienes que probar Lo que yo cociné He probado, bueno, algunas cosas, he probado croquetas de, de queso de estas de... Estoy hablando de una receta milenaria De mi madre, de cuando me llevó a los Alpes Y me enseñó realmente la receta mágica Del destino de... Mira, Mordo. yo en el Himalaya aprendí a hacer un, un arroz De un risotto de puta madre ¡Un arroz! Visual. Puerto Rico me lo regaló. Cuarta. ¿Quién tiene más resaca? No vengas a mi canal a pegarme sustos, eh. Aquí, aquí los sustos los pego yo. ¿Pero en este canal no se grita? En este canal se grita, pero lo que no se puede permitir voy a llamar a... Tengo, unas... Tengo un contratado gente de seguridad. Lo que no se puede permitir es que me asusten a mí en mi canal. Bueno, ¿Quién tiene más resaca, no? Sí, Mira, o sea, ayer mismo Dante, o sea, fui a su habitación y estaba con una resaca del copón. O sea, a ver, chico, estaba... esto no, no pasa todos los días, ¿vale? O sea, bueno, normalmente me gusta por la noche ir a la biblioteca, estudiar un poco, leer unos cuantos libros, visitar museos hasta el cierre. Lo... Cambiemos museos por tal, por discotecas. O sea, pero, pero es que la fiesta viene a mí, la fiesta viene a, a, la mí. Fiesta viene a ti. La, fiesta, la fiesta, viene... fiesta viene a ti. O sea, o sea yo soy. Yo... Quinta, ¿quién es el que siempre llega tarde? Estamos, de acuerdo. Estamos sí. de acuerdo No me gusta llegar tarde, no me gusta Pero eh, por ciertas cosas del destino eh, Hace que llegue tarde Muchas veces esas cosas del destino son esta gente O sea, yo digo, a en punto sale mi coche Hacia donde vayamos yo estoy y a, listo Y, y a preparado. en punto, bueno, pues será por Michael o por ti Pero yo a en punto estoy listo y siempre me tengo que esperar Porque vosotros no estáis listos no. Eso lo digo yo, eso lo digo y ese coche, ese sí eh, Sexta ¿Quién es más posible que le arresten? Sí, estamos de acuerdo en que yo, pues entre los gritos, mis sí. payasadas y mis tonterías, pues es más probable Sí, quiero decir, es sí, el, el, este. el escándalo público, digamos, sí, el, sería no, el, el, el delito Todavía tenemos la suerte de que no hemos sacado en comisaría yo yo me imagino un día yendo a comisaría teniendo que sacarle en plan Dios mío, hijo, ¿qué has hecho? Yo estoy esperando todavía que llamen desde abajo, realmente desde abajo, desde el portal Y nos llame y sea la policía porque algún vecino nos ha llamado la atención pues, pues. O sea, ya nos han llamado la atención, pero en plan esto de que es el primer aviso, ¿sabes? Y yo el primer aviso me lo he pasado por lo que viene siendo el forro de mis ojos ¡Séptima! ¿Quién? Es más despistado. Tío, soy yo todo, tío. La <risa> verdad es que. Tío, o sea, yo tengo la puerta un poquito armada o cerrada tal. Y el coge me la deja abierta, tío. ¡No os toca los huevos! Cuando alguien entra en vuestra habitación y os deja la puerta completamente abierta cuando la teníais cerrada Mira, mira, a Antón le dicen Antón, o vas a por los pasaportes o te quedas en tierra No, pero además fuimos a buscar los pasaportes dos días antes de irnos a dar la vuelta al mundo mi cabeza, ¿dónde la tengo? Cuando salgo aquí de casa le digo Bueno, Dante, me voy Cierro la puerta, o sea, salgo de casa Ah, es, y, es verdad, da y Dante, a que, que, me voy, que me voy a la radio O sea, ha salido y tarda en 20 segundos en volver a entrar y le digo, hombre, Antón que te has tenido la radio, te la radio se, de, se deja siempre cosas, la llaves, la cartera siempre me ¿eh? dejo algo ¡Ocho! ¿Quién es más probable que prefiera a una chica antes que a un amigo? Es complicado ¿eh? Vale bueno, yo, yo es que he puesto Dante por poner una Yo no te fallaría nunca, no, tío Pero que conste que he puesto Dante como podría haber sido yo Porque no puedo poner... <risa> los amigos yo creo que es muy importante porque los amigos siempre están... Las mujeres van y vienen los amigos siempre están ahí Para, Bros lo, que, before para host. lo que necesitas, ¿no? Yo Hostias, tú <risa> el un hostia! ¡Es amor, amigos! Ay, ¡Nueve! ¿Quién es más propenso a molestar a alguien cuando llega de fiesta? Yo lo siento, Dante, pero. ¡Pum! Pero si yo creo que llegamos a casa y nos. No, no, no, sé no, pero cuando en plan, cuando sale uno. Yo es que tengo una historia. O sea, solo ha pasado una que es la que me baso para, para elegir a Dante. Pero sabes a lo que me refiero, ¿no? ¿no? la verdad es que no No, aquella vez que yo estaba durmiendo y vinieron mis amigos de Barcelona Y me despertasteis a las 6 de la mañana tirándose encima mío Tú dijiste que creías que había sido yo Yo no estaba, entonces, que yo Es que era Michael, eras tú ¿El qué? El que me molestó cuando estaba yo a las 6 de la mañana vinisteis con mis amigos de Barcelona ah, creo, y, y creo que lo grabó o Michael o... Yo lo grabé y... Claro Yo no estaba entonces, Vamos a darle una paliza Hijo de puta Vamos a darle hijo una paliza ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ última pregunta. ¿Quién se piensa yo no más... sé cómo va a soportar esto el micro. ¿eh? De ya verdad. Yo tampoco. Ajustaremos parámetros. ¿Quién se piensa más las cosas de lo que debería? Sí. Bueno, según claro. qué cosas, ¿eh? Sí, hay, hay cosas, pero para, yo creo que para los temas importantes que son así como muy tal, sí. yo creo que tú. Sí, yo lo, a mí me gusta darle vueltas a las cosas, tener las cosas claras. Sí, no, yo también. también. Le doy. Él, él, en su, él en algunas cosas, yo en otras. Sí. Pero, pero bueno, sí, generalmente yo. yo soy más eh, impulsivo, ¿no? O sea, yo me, sí. me, me dejo llevar un poco por la situación y tal, pero. Y a, y a veces cuando lo veo, dice, le, digo, le digo, no, Antón, espera un segundo. Empieza... Espérate un momento y saca la calculadora, empieza sí. a hacer cálculos. Ya está Vamos a pedir una pizza Perfecto Y nada chicos hasta aquí el vídeo Espero que os haya gustado Si es así ya sabéis ¡Boom! ¡Like! ¡Wah! Pues ya era el vídeo ahí muy fuerte En plan Si queréis que volvamos a repetir un vídeo de estos Dante, Caro y yo Tenemos que llegar a la... Cifra de 25.000 likes. Son impactantes declaraciones. Impactante eh, de la de eh. atención Jimmy, lo tenemos todo. Lo tenemos todo. Sí, perfecto. Nada, recordaros que abajo en la descripción tenéis toda la información de este buen hombre Dante Caro. Tenéis su Twitter, su Instagram. Recordad que si no estáis suscritos al canal podéis hacerlo dándole al botoncito este de aquí abajo en plan suscribirse. Tío, pon un botón aquí. No, voy a poner un botón ¿Pon en tu un botón pezón. aquí. No tío, la gente no quiere apretar. Un botón. un botón. No, no, no, no. En fin, chicos, un beso, ¿no qué? Okay?